Este procesador de aquí te va a sorprender Y es que por su bajo valor es capaz de hacer cosas increíbles Y si piensas iniciar en el mundo de la PC Gaming es perfecto para ti Ya que tiene 4 núcleos y 4 hilos Que es más que suficiente para empezar en el gaming por un bajo presupuesto O también para algunos juegos y esports como Counter Strike o Valorant. Este procesador es capaz de correr juegos AAA no hay configuración gráfica baja A unos buenos FPS Y tan solo vale 50 dólares usado Porque el nuevo ya no está Pero vale totalmente la pena Y es el que yo llevo usando por más de 4 años Por eso es que lo recomiendo demasiado Ya que me ha servido prácticamente para todo Para streamear No funciona ahí eh, Voy a limpiar con perro Puta ¿Qué pasó? No sé se me explotó el perro y llegaste. Para grabar, para crear contenido Menos para editar un video en 4K Que por eso el video setup está un poco atrasado Pero ya prontamente estará subido en el canal Pero para el gaming es perfecto Por ejemplo en Warzone 2 Es capaz de correr más de 40 FPS Con una buena configuración gráfica En este momento estarán viendo un gameplay que grabé con mi celular Sobre Warzone 2 Para que vean pues que lo que digo es verdad Así que vamos a ello En este momento que estoy quieto tengo más de Bueno, tengo 30 FPS Y pese ese momento tengo de 30 a 32 FPS pero obviamente esto se puede mejorar. Primero que todo porque está con la resolución principal de monitor. Así que la bajamos la resolución. Por ejemplo, una que sea HD. Esta. Y podemos ver que los FPS aumentan bastante, la verdad. Obviamente la calidad disminuye, pero pues el juego se, se pasa a ser jugable. Obviamente con tironcillos, pero tengan en cuenta que estamos jugando con 16 GB de RAM y con un procesador con gráficos integrados a Warzone 2. A más de 40 FPS. Y obviamente grabo con el celular Porque que se grabo pues, con el programa OS pues, a la guía del PC. Y no ir así de fluido. Y ya para unos 20 FPS más o menos. Y el campo de visión está a 120. Porque ya yo que está bastante bien de FPS. Tenemos que hacer una kill a ver cómo nos va. No veo nada raro. Obviamente, como está todo en bajo, pues la distancia de renderizado es lejos. Va a ser una mierda. Pero pues los jugadores se cansan a ver. Que ahorita en el momento pues no veo ninguno. Acá ya que lo podemos ver. Obviamente, con la resolución del monitor se va a ver mucho mejor el juego. Pero pues las, los FPS van a disminuir considerablemente bastante. Pero pues vamos a poner el ajustar como se ve. Y además que tengo dos pantallas. Por lo que sí o sí va a perder rendimiento el juego Pero con la reducción máxima del monitor Pues se ve bastante bien Pero pues son entre 25 a 30 FPS Aunque obviamente si sí lo puedo optimizar un poco más Lo podría hacer, pero ya tengo todo al mínimo Así que pues no podría hacerlo Mira que se los enemigos No es mi juego como donde tengo una gran habilidad buscar a gente a ver si muero y ya. Esto ya es con la resolución del monitor. Que es 1600x1050, si no me equivoco. Pero el juego pues es jugable. Pero, Tienen que tener sí o sí más de... Tienen que tener sí o C 16 gigas de ram en dual para poder aprovechar. uy. Uh -huh. Uy. Uh -huh. Casi, MT. Pero para los chutes está súper bien. Ya que en Valor es capaz de manejar más de 100 FPS totalmente estables. Con una buena configuración gráfica. Y aquí está la prueba, pues, de que Warbrand corre más de 100 FPS Bueno, tengo limitado 100 FPS, pues En una partida normal de competitivo Sin streamear. aquí con otra pantalla Y ya, así que, pues Vamos bien, por el momento ¡Bando, bando! Estoy encerrado ya Está aquí, está aquí, aquí. aquí. Ya, yeah, nice. Sweep. Bueno, so eh. le sacó clip. Arriba. Allá, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Ay! Encuentré. 80. Confían, confían. Más que nada, bomba. Prisma y En CSGO es mucho mejor, ya que mantiene Si sí o sí alrededor de unos 120 FPS Lo cual es perfecto, si quieres empezar en el mundo de Los eSports con un bajo presupuesto En el menú vamos alrededor de los 300 FPS Bueno, acá en contrapartida una casual Y empezamos pues a ver, cargando va a unos 300 FPS, bueno ahí se Se huyó, no sé, vamos a esperar Tocó inferno, pero mientras se inspecció a un jugador Va a los 180 FPS Que estas veces están 7, ¿no? 140, 130 Ahí vamos, en un servidor de tic 64 ya que es un servidor pues público y ya jugando pues en el ct va a Uy, va, va, va, va un bajonazo increíble 180 160 fps aunque estamos en ct no estamos en un, pues, un lugar muy suave 120 fps 90 aunque okay, hay un humo y pues hay varios compañeros muertos pero en un compas seguro que irá mucho mejor en una partida competitiva verga 100 fps ahí y tengo la resolución 1024 x 768 la básica de todo el mundo, que todo el mundo pone y más 100 FPS pero pues seguro que en va mucho mejor ya que aquí somos 10 personas y obviamente va a tener que cargar más recursos y para donde va a ir peor hay un buen razón 90 FPS, 80, 84, 100 mataron Así que sí, a los 100 FPS el juego va Aunque pues también depende del mapa, ¿no? Porque hay mapas que va mejor Hay mapas que va peor Pero pues en promedio 100 FPS es el jueguito El Counter Strike Y les voy a poner un clip De hace unos dos años Que pues cuando streameé en Twitch De un stream que hice Y para ver las FPS que llevo ahí Una bala o muerto? Y este procesador salió en el año 2018 Y tiene 3.5 GHz de base Pero tiene un turbo de 3.7 GHz Y además yo le hice un overclock a 3.9 GHz Y suele el voltaje Por lo que tengo más rendimiento y las mismas temperaturas Pero esto depende mucho de tu placa madre Por ejemplo la mía es una Prime B450M-A Asus ¿Y cómo rinde para el streaming? Antes de responder esto tengo que aclarar algo Y la verdad es que para que este procesador rinda así de bien Debe tener sí o sí por mínimo 16 GB de RAM en Dual Channel Ya que tan solo con 8 pues la verdad no es muy recomendable hacerlo Además de que tiene gráficos integrados y pesa comer y sí o sí 2 de RAM Por eso recomiendo tanto tener 16 GB de RAM en Dual Channel Ya que con 8, ni siquiera te abriría el Warzone Y Valorant estaría entre los 70 a 90 FPS Y esto es un claro ejemplo de cómo rinde en el gaming con juegos competitivos Como el Counter y el Valorant También quiero recalcar que este procesador aguanta bastante bien algunas gráficas Como por ejemplo la RTX 2060 que sería como su tope límite para no tener un cuello de botella excesivo. Pero con una GTX 1060, una RX 170 iría súper bien. Y es que el procesador es un Ryzen 3 2200G. Que sea el procesador de 50 dólares que vale totalmente la pena. Suscríbete para más videos de más de race, Y si el video te gustó dale like ya que eso me motiva bastante. Eso es todo. Chau.